Entonces, docentes y estudiantes, si saben utilizar Quizzis, este es su video, porque eh, no va a ser un video introductorio a Quizzis y toda esa vaina, no, no, no. Para docentes y estudiantes les tengo algo muy especial y es que aumentar al 100% su retención de aprendizaje es algo que me apasiona mucho. Entonces, algo muy básico es que entres al enlace que te tengo por acá en Usho y que vayas directamente a, que, a ver en todo el contenido que hay ahí, para que aprendas un poco más de la técnica de la repetición espacial. Esta es una técnica que aprendí de Pablo Lomeli, de varios libros, autor de varios libros, conferencista también, de TED, y pues que me ha aspirado a hacer este video y los futuros otros videos más. No hablaré de técnicas de estudio específicamente porque ese es su fuerte, de, de Pablo Lomeli. Entonces, no le quitaré protagonismo de eso. Por eso te recomiendo ver sus canales porque este canal es un canal para recomendar otros canales. Entonces no es malo juzgar pues, otros canales que son muy interactivos, muy interesantes también de ver. Vale. Muy bien, entonces vamos a registrarnos gratis. Eh, creo que este paso ya lo sabes, ya lo hemos visto en, en Canva, lo hemos visto, lo hemos visto en PowerPoint también. Ok, vamos a registrarnos con una cuenta básica. Y al entrar pues nos veremos en el apartado ya, en la, en la interfaz acá de quiz que es muy, muy simple. Okay. Han habido algunas actualizaciones muy importantes que han hecho en la página principal, también te dejaré el enlace para que lo veas por ahí. Aquí puedes ver tu biblioteca, qué cuestionarios has hecho, qué exámenes has realizado, ¿no? Y cuáles has creado tú mismo. Y aquí podemos ver cuáles yo he creado mismo para hacer estos, eh, estos apartados. ¿okay? ¿Y cuáles has importado? Que es algo nuevo. que ¿okay? Puedes importar directamente desde Google Drive. Entonces, puedes saber también acá tu perfil, que... Eh, cuántos cuestionarios has hecho, tu cuenta, tu nombre, le puedes cambiar tu logo, eh, perdón, tu foto, eh, puedes editar tu perfil o muchas otras cosas más. Lo más importante aquí, si eres estudiante, ¿okay? es que busques tu tema de estudio, qué es lo que has estudiado anteriormente, porque lo que te aparecerá será un examen, ¿ok? Una lección, pues no te aparecerá porque esa lección lo hace el maestro, o sea, lo hace el docente, para que... Eh, guiándote de esa lección con el docente, aprendes tú y que el docente te haga las preguntas respectivas y las respuestas que el docente te pida. Entonces, vamos a ver, eh, por ejemplo, un tema, ¿no? Matemáticas y eh, números eh, enteros, por ejemplo. Perfecto, tenemos números enteros para grados de séptimo a octavo grado. Quiere decir en secundaria, por ejemplo, ¿no? y acabemos las, pre las preguntas y las respuestas y su creador también que es muy importante vamos a decirle que quiero jugar esto eh, vamos a decirle que quiero la vista previa para ver cómo se está se ve y vamos a empezar si estamos listos y podemos hacer con desafío para amigos compartiendo hay muchas otras cositas más pero esto no lo vamos a ver vamos a darle clic acá para darle vistazo previo y nos dice que está visto por un tal eh, José eh, dice que es matemáticas cuánto se ha jugado en eh, séptimo grado la precisión que pudieron sus estudiantes por ejemplo si han eh, hecho la clasificación ellos mismos o simplemente si este señor ha jugado pues, obviamente su propio juego bien esto se conoce como gamificación ok que rayos es la gamificación para aquellos que no entiendan, pues esto es muy sencillo es que son varios elementos eh, y las técnicas eh, utilizadas en muchas herramientas como quizzes por ejemplo o como Kahoot. ok? esto de la gamificación está siendo muy de moda porque se utiliza bastante el en vivo ok? Eh, por qué? porque se aprende mucho mejor a mi parecer en vivo, con maestros, ¿ok? Es por eso que regresaron las clases presenciales y por eso, pues, eh, el método de aprendizaje debería de cambiar. Los exámenes aburridos en fichas con, con letras de A, B, C y D, eso debería de cambiar por completo y utilizar este tipo de metodologías. Es por eso tan importante implementar las laptops, ¿okay? el, equipo, el equipo tecnológico en las escuelas, ¿no? Y ese es un punto de vista, es un comentario nada más, entonces pues ya con eso vamos a dar inicio a la siguiente clase, los espero ahí, Chao. chau, chau.